Quieren corregir el ground que llevo dentro Les cumplí deseo y mi silencio estuvo inquieto Incorregible por las letras si y un gran sufrimiento He logrado callar boca con dos temas en poco tiempo Pierdes nivel. no practico estoy desconcentrado Eres aquel, desconfiado tanto me han fallado Y si deciden, darme sus aplausos y agorra. Rapeo lo que quiero, quiero y, entrego y entrego todo, todo de mí. mí. En el tacho tiro los papeles y a mis panas Que les guardo la reliquia que no uso lectura la confusa Son crueles y les duele líricas cabronas por los carruseles alfileres se incrusta dentro de ti es cyber y mirando el techo lo iba a conseguir Mis mi letra sin completa no paraban de reír Incoherente, un poco me trabo Intento y acabo el cuento sin fin A fin de cuentas nadie paga lo gasto por mí. Removí de compro y a rendirme no aprendí Tanta práctica, entrenamiento, desenvolvimiento Creían terminar y morían por el al fin. No había llegado a construir una canción perfecta Perfecto, bajo llaves y en mis calles se proyectan Es diferente ahora, tengo más experiencia una mala jugada, y un tiro de tres alegro mi existencia Disparo mis revólveres en casquilla y veas en la nubes Mi punto de vista medio estilla Lanzo piedras en un ángulo de 20 grados cerca de la orilla No es sencillo perder letras, La fatiga En el mega o en el drag, perdida sin gusta Se si me va de internet, guardo en el CPU todo lo que me gusta Dos veces me robaron, aprendí del error Por confiado sin mucho pain, lo peiné, dejó de ser ladrón Es mi pinche aunque lo linche Mucho niche y mucho cringe, si lo hiciera pro meter locuras, el tiempo locura, no haga burradas a tu alrededor, encerrar y pulir, aprendido, prueba y error, no decir bemol, durante la constitución, era feliz por la culpa del patico José Jodió, no fue un impedimento, enemigos y destrucción. ¿Pierdes nivel? Luis ¿Eres aquel? tumbado ¿Y si decides? Oye, le Flow Gorilla, dímelo Icar lo que quiero y Escucho un beat y me relajo. Nací para ser artista, yo no quiero otro trabajo. El que me conoce sabe que yo sí vengo de abajo. Pero no sé qué el camino, cabrón, yo cogí un atajo. 24-7 activado y motivado la cabeceando fuerte negro como el team delgado Me di cuenta que aquí la pasa bien el más avispado Por eso prefiero ser estafador y no estafado No me hablen de amor como dice Luis Gris en la canción Yo solamente vacilo sin meter el corazón Ando como Don Ramón fumando sin pagar pensión Y estos cabrones los parto con una improvisación No me hablen de amor como dice Luis Gris en la canción Yo solamente vacilo sin meter el corazón Ando como Don Ramón fumando sin pagar pensión Voy a hacerme millonario sin tener Educación, Dragon Black, ah. evolución de la raza humana, ah. sí. Chrismerac, rock, rock, estilo propio, divito Bravo, yeah.